sinta más ipa ni tal ti en mechualanka ita, chiquen la na sinta ni ashkawa ni tal ti ni pero amoani ni ashkawa ni tal ti pacte, ni mech sabe ten mas igualmente ni tal Chikislaami Kika Katini Mechilwistok, Sete Kipa no Ket, Amú Maswei Keiteko, Inni Huanti Katinez Tatsakwistitoke, Nokiyan Mech Nukamanal, Nokiyan Mech Nistokilise, Amú Kamanal, Katinez Kualankaitase, Pampan Technez Tokatoke, Sinta Amuniwalas Tosquia, Juan y quien más amo pero ama ayer como teno un cascatiicaueli se toteco, Pampa pa amo quien estucaqueno Se catinech cualanca no quieki no tata. Sinta amo nichito no pa huesgüita nich deli inie cati amo aquí se yo puesto quichiva, amo un y inintatáculo. Pero ya quiets toque aquí ana Juan toke? Cuando okey aquí cualanca esto que notata. Y es que ni juanti que también esto que katí escuelito que panita na watilwa tezna. Campa que esto a paranec y tas demás que amotenos amo Pero kema asis no patajota alisque que katí ni mucho al ti tan y notata. Ya ya mucho más no chitezna. Ya ya ito alto teco que te campa notata. Juan te kiñol melawase sekinuk te na, pampa anitsuya itstoya no vaya hasta que ni peki ni tamachtia. Ni mechiluituk no chini para amo ankitawelka kawase no camanal y kagatiwalas. Pampa te ipa mechkawilise mechka wilise shikalakika y pan israelita tio pamit. Wan asistona li que mamase walme katian mechmictise, muil huise kichiwase, pampa amo ki no notata. Yon amun nechishmati. Mati. ni mechilhwi ya para anki eslami kise katinikisto kemah nochi ni tamanti anmechpano tias. Achtowia amu ni mechilhwi ni tamanti katianmechpano mechpanos ya ya ni itstoskia amuwaya mas tonali.